Hola, mi nombre es Francisco Navarrete, pasante de Wikimedia Chile, y te presentaré las cápsulas informativas para el voluntariado del Día de los Patrimonios Chile 2022. En esta ocasión será sobre el registro en Wikimedia Commons. El primer paso es ingresar a través de tu navegador favorito a la página web www.wikimediacommons.com. Punto .org. Luego debes cambiar el idioma de tu página para facilitar tu experiencia del inglés al español. Si no tienes cuenta, debes ir a la esquina superior de la página web y registrarte en crear una cuenta. Luego debes ingresar un usuario, una contraseña. Y un correo electrónico de manera opcional para confirmar la creación de tu cuenta. Entonces yo voy a ingresar acá mi cuenta y mi respectiva contraseña y correo electrónico. Luego acá el captcha que se me solicita para efectivamente crear una cuenta. Recuerda que una vez creada tu cuenta, tu usuario comenzará con mayúscula y tu clave debe tener 8 caracteres. Tu cuenta se creará automáticamente y te llegará un correo de confirmación. Has terminado este primer paso para comenzar tu voluntariado.